En el video aparecen Karen Sass, directora de Discapacidad, e Ignacio Cabrera, responsable del Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. Se irán mostrando imágenes del centro en reformas, colocación de rampa, acondicionamiento de azotea, paredes y personas participantes durante el proceso de rehabilitación. Hoy se cumple 60 años del Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. Para nosotros es un día de celebración. El objetivo principal de este centro es brindar herramientas para la inclusión, autonomía e independencia de las personas con discapacidad visual, ceguera y baja visión. A 60 años de la historia, hemos atendido a más de 1.600 personas en todo el territorio nacional, Montevideo del Interior. Este centro ha sido modelo y vanguardista a nivel latinoamericano y para la población con discapacidad visual en todo el territorio nacional es de referencia. Nosotros queremos continuar con ese legado. Vaya nuestro agradecimiento a todos los profesionales, maestros, profesores, técnicos y funcionarios en general que han pasado por esta institución y que de alguna manera han hecho lo que es hoy. El compromiso de esta administración es trabajar para que el Centro de Tiburcio Cachón vuelva a ser el centro de referencia para la rehabilitación de las personas con discapacidad visual y por ese motivo estamos trabajando en el fortalecimiento de los recursos humanos idóneos para dicho trabajo como así también en mejores edilicias que ya venimos desarrollando para mejorar las condiciones del centro.